Pues Soy David Esteban, de i3D, con Ideas, y aquí presentamos toda nuestra familia de envases para alimentación, tanto reciclable, compostable, como reutilizable. Bueno, eh, sobre todo relaciones, relaciones con, con la industria, relaciones con otros operadores del mercado y también dar a conocer un poco todo el proyecto que estamos eh, implementando en el mercado. Pues es muy interesante porque al final se tocan to eh, tema temas de actualidad que estamos todo el día trabajando, comentando con clientes, con proveedores, en eh, la oficina, eh, cómo hay que organizar la empresa de nuevo. En cuanto a faltar un poco más de, de relaciones eh, entre los socios, hacer más networking, eh, poder comentar y com comunicar mejor eh, los proyectos en los que estamos eh, inmersos y también quizás un poco de internacionalización, ¿no? que también es lo que hay que ir buscando para poder hacer crecer el mercado. Bueno, ahora estamos en una, una ronda de financiación de la, de la empresa y estamos buscando tanto socios financieros como socios industriales, que son los que también pueden dinamizar un poco más el proyecto.